¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. hoy les voy a enseñar cómo quitar esta seguridad, gente, del Samsung A11, el modelo A115M. Este es un bloqueo por falta de pago de claro. Vamos al grano directo, gente, el video. Listo, amigos. Como podemos ver, acá tenemos el Samsung A11 que nos aparece ese anuncio tan molestoso que dice que debemos pagar un plazo de 72 horas. Tranquilo, que aquí lo vamos a solucionar. Entonces como primer punto gente lo que vamos a hacer es lo siguiente acá para que nos... si es que por y tú ya tienes el anuncio que no te deja trabajar vas a hacer algo paso simple o si no quieres pagar el, el teléfono también puedes hacer este proceso y que te va a servir yo por ejemplo tengo el anuncio que me sale cada 3 minutos y si sí, todavía me deja trabajar pero en su caso de ustedes gente no les va a dejar o de repente después de reiniciar les va a dejar trabajar un buen tiempo Ojo, cómo hay que hacer para que nos deje trabajar gente Para que nos deje trabajar unos 5 minutos por lo menos Vamos a ir a ajustes Acá en ajustes gente Este procedimiento es válido para todos los equipos Que tienen ese bloqueo gente ¿ya? Nos vamos a acercar el teléfono Información de software Y número de compilación, gente Acá vamos a activar compilación Rápidamente, si es que el anuncio les aparece Solamente lo minimiza. Listo, ya me voy a ir hacia atrás Y acá me va a hacer opción de desarrollo Listo gente una vez que estamos acá activamos esta opción gente, ya que si pues, es que no activamos esa opción obviamente el teléfono se va a abricar de repente por algo apaga o algo activamos eso, listo, ahora vamos a ir acá gente a donde casi es la parte última vamos a buscar la opción límite de proceso, acá lo tenemos, límite de procesos en segundo plano Gente les voy a explicar rápidamente, esta aplicación que nos aparece, ese anuncio es una aplicación en segundo plano que no te permite, cuando te bloqueas no te permite hacer tus actividades. Entonces tú al ver acá esta opción límite, proceso segundo plano, lo que vas a hacer es darle sin proceso. Listo gente. En muchos casos todavía el anuncio te sigue apareciendo, pero en este caso tienes que esperar nada más, dentro de un debido tiempo se va a cerrar. Ahora cierras todas las ventanas. Para que te deje trabajar Y el anuncio gente no te aparecerá Entonces ya estamos acá solucionándolo Ahora vamos a ir rápidamente a Google Chrome Y acá en Google Chrome Vamos a buscar lo siguiente gente Que sería la aplicación Quickshot Shootmaker Quick Marker. Listo gente De la primera opción no va a funcionar gente Vamos a descargar de esta página de acá Esto es para cualquier teléfono Que tenga ese tipo de bloqueo Vamos a ir a esta página Descargamos la aplicación acá le damos en descargar vamos a esperar gente y descargar aquí lo vamos a aceptar listo ahí nos dice que está descargando le damos en detalles y ya tenemos gente dos quickshot marques descargado cualquiera lo vamos a instalar porque ya que es la misma aplica. listo ahora sí lo vamos a instalar gente entonces vamos a esperar que acá que se instale y lo vamos a en abrir aceptar listo gente ahora vamos a esperar que cargue una serie de opciones y acá en este caso nos va a aparecer como primera opción, yo les voy a mostrar acá, que sería el cositic esta opción de acá, listo ahí te va a soltar dos más, en muchos casos gente esta opción aparece hacia el fondo, o con otro tipo de nombres, pero yo como ustedes pueden ver lo tengo acá al principio, y se desliza un menú de tres opciones más, vamos a ver en la segunda gente, listo, ahora sí vamos a esperar acá en esta opción, listo, si tú lo vas a dar en pruebe obviamente te va a llevar al anuncio vamos a probarlo por ejemplo en este caso no te lleva ya porque hemos deshabilitado perdón, lo vamos a dar acá ojo en la segunda opción información de la aplicación listo acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a almacenamiento eliminar datos listo gente eliminamos datos y eliminamos cache también una vez que hayamos hecho eso vamos a ir hacia atrás gente y acá nos vamos a desactivar. Listo. Listo gente. Eso sería todo. Entonces obviamente tú ya no puedes restablecer ni actualizar el software de este dispositivo, de este teléfono, perdón. Ya que si tú actualizas obviamente te va a volver a su normalidad. Ya con eso hemos solucionado. Vamos a cerrar todo y vamos a hacer unas configuraciones acá. Vamos a ir a ajustes. Vamos a opción desarrollador. Desactivamos gente esta opción. ¿Ya? Entonces, ya cuando tú reinicies el dispositivo, ya no te saldrá lo que sería esa aplicación tan molestosa. Por ejemplo, acá ya se nos desapareció un desarrollador y no era necesario. Y eso sería todo, gente. En este caso, eso fue todo. Espero que les haya gustado el vídeo. No olviden de suscribirse a mi canal y darle like, gente. No vale actualizar software ni restablecer gente. Ya que cuando tú haces eso, volverías a los valores predeterminados del teléfono y te va a seguir saliendo ese anuncio tan molestoso. Eso fue todo, espero que les sirva gente, nos vemos en un próximo video.